Es una de sus bandas favoritas Y es por eso que arrancamos este bloque Escuchando esta canción En honor a nuestro invitado Pablo Gerardi Aquí, Pablo, bienvenida. bienvenida Periodista, Bienvenido. compañero de Grupo América No solo de Canal 7, sino también de Radio New Bienvenido Pablo, ¿cómo, ¿Cómo está, estás? Pablo? Bien, un gusto grande como siempre estar acá con ustedes compartiendo Y por supuesto, cuando uno viene de la primera casa de uno Que es la radio, hermoso nos lo porta con mucho orgullo Bueno, mes aniversario, están de festejo todas las radios del de Grupo América Y la radio Mater, podríamos decir, que es, que es radio New Will Arranca este mes de festejos y más cerquita de la primavera ya, el cumpleaños Exacto. 65 años nos 65. confirma la producción de Mejor de Mañana, ese es el Juan, número todo. Y qué número te digo, eh? Sí, Ya estamos maduritos, ¿no? Eh, es, una linda, es una linda edad, estamos viendo tanto de los rostros de las voces que han sido parte de la marca de New Will en los últimos años, consagradísimos. Yo soy parte de ese equipo, estoy muy orgulloso. De hecho, de, de ellos que estoy viendo ahí, eh, algunas incorporaciones más nuevas, otros grandes conductores, yo soy... En relación a ellos de los más nuevos, <ríe> pero bueno, ya tengo los algunos, yo tengo 18 ya en la radio. Ah, bueno, yo no más no nuevo, más nuevo, es un pero estaba viendo Dani Fioqueta, eh, Carlitos Hernández, Karina Escandura, eh, Andrés claro. Gabrieli, bueno, hay, hay tantas, eh, Javier de la Mayor, eh, hay tantas personas que son parte del acervo de, de, de Mendoza, de la región, ¿no? Uh -huh. Y estamos de cumpleaños, como ustedes planteaban, en septiembre, arranca con eso que es parte de la marca de Will. Con la Acu canción. Con esa sonoridad ¿no? Sí, no, la primavera. Pero este tema, aparte, es, es re de la historia de la radio. Yo me acuerdo cuando era chiquita, iba en el auto que mi papá me llevaba al colegio. Obvio, radio ni muy impuesta para escuchar las noticias. Eh, y esta canción, ya me la sabía de memoria. Primavera, era verano feliz. feliz. <risa> me encanta. Bueno, y hoy en primeras voces, encargándote, sí. Pablo, de lo que tiene que ver con la parte eh, más sensible, podríamos decir, hoy por sí, hoy, cómo claro. están las cosas en el país, ¿no? Es la parte política, claro. la actualidad, el día a día de lo que va pasando en la Argentina, que es, no sé si un día a día, un minuto a minuto, ¿no? La verdad que sí, no nos da respiro y yo siempre que me, me dicen, che, ¿cómo aguantás? ¿Cómo es esto? Sí. Y la verdad es que yo agradezco porque nos da mucho trabajo, si no por das. lo menos nos da el adoro, el periodismo político. No te aburrís. No te aburrís. Yo empecé haciendo periodismo legislativo, en coberturas de móvil, yo soy... ¿Cómo de, es periodismo de, de, legislativo? A ver, es, eh, es la tarea sí. del movilero, del cronista Ajá. de calle. A mí me tocaba en, en otros tiempos en que la radio tenía eh, otra presencia en la calle, era, y sí. imperaba mucho más en el ecosistema de medios, Ajá. teníamos... Cinco móviles en la calle, cinco periodistas de nivel estaban simultáneamente en, en la calle uh -huh. y había puestos más fijos, uno ah, que hacía casa de gobierno, bien. otro legislatura, ah, bien, bien. Eh, otro en, en eh, el Poder Judicial, aeropuerto, eran puntos en donde uno encontraba los referentes claro, de la información y claro. para y hacía legislatura, entonces eso bien. me llevó a un contacto muy político y uh -huh. después bueno... Eh, fue, incorpora fue incorporado al staff de Primeras Voces. Y, y la verdad que no me estudio. arrepiento, porque es, es muy lindo trabajar de, de esto, los que lo hacemos con algún gusto y pasión, me parece que eh, tenemos una responsabilidad importante en estos tiempos. Oh, de que dudas. La Argentina no nos da respiro, no logramos salir a flote, uh -huh. tenemos mucha deuda con los ciudadanos, y nosotros somos una interfaz, hay un nexo sí. muy importante en tratar de traducirle a la gente lo que va pasando uh -huh. y traducirle a los eh, dirigentes lo que la gente quiere saber. Porque somos un nexo que tenemos cierto privilegio en eso. Entonces, y también darle un espacio a la gente, ¿no? Porque llegan muchísimos mensajes, seguro. la gente escribe, claro. se comunica en el WhatsApp. Y, y también son un medio para que el pueblo se pueda manifestar de cierta manera, ¿no? Sus sí. opiniones, cómo ve las cosas en el país. Creo que ese ha sido el, el cambio más lindo de los últimos tiempos. Uh -huh. Se ha democratizado muchísimo el aire. Sí. Eh, si bien la radio es el medio que, que más eh, persistencia ha tenido, más vigencia ha tenido... Creo, eh, muchos le, le auguraron la muerte rápida cuando apareció la televisión, uh -huh. después los medios digitales. Sin embargo, se han ido incorporando. Y hoy, por ejemplo, las redes sociales, el WhatsApp, es eh, el ir y venir con nuestros oyentes. Son parte de los programas. Podemos el tener al instante un abanico de opiniones, de preguntas uh -huh. Uh -huh. y vamos y volvemos. Sí, Creo aparte no eso, hay eso nada como la inmediatez de la radio. Sí. Es ¿verdad? eso, ¿no? La noticia se conoce, se prende un micrófono uh -huh, y el sabe. periodista te lo cuenta. Donde quiera que estés, estás en tu casa, estás atendiendo tu local, vas manejando. Claro. No, hay, no hay con qué darle, digo, ¿no? Claro. A, a esa inmediatez vigente, que, eso, que tiene gente. la radio y yo creo que es eso lo que la mantiene vigente. Yo creo que sí, eso ha sido el, la gran carta, el, el gran crédito de la radio, eh, a pesar de los, de los malos augurios. Y creo que eh, en eso tenemos un plus desde Niwil uh -huh. lo pongo en valor y creo que la, la audiencia o los televidentes que son también oyentes no lo van a negar. La radio Niwil es referencia en los últimos 35, 40 años, uh -huh. eh, vigencia y, y, y, y, y, y, y cierta preeminencia en el dial eh, en, en Mendoza y en la región, porque somos uh -huh. Mendoza, estamos en el centro de Cuyo, somos la provincia más importante, ¿Claro? más numerosa... Eh, y ni Will en eso, también impera eso uh -huh. me parece un crédito grande, pero no fue por casualidad, tiene un servicio de información muy al minuto, como vos decías cual. Que, que es instantánea te está informando todo el tiempo, la gente que eh, medianamente tiene una tradición de oyente con, con la radio, sabe que pasa cualquier cosa y donde primero tiene que ir a, a buscar Sani la referencia Will. informativa a San Tal, Tal cual. Seguro. Y eso creo que es sobre un gran todo crédito. Por, por la veracidad, ¿no? de, de, de los periodistas, de ya conocerlos ustedes hace años y decir, bueno, si me lo cuenta Pablo Gerardi, es por eh, ahí, ¿no? Claro, por ahí uno es. recurre <risas> eh. a, a esas voces que, que ya son voces autorizadas, ¿no? Tienen que ver con la noticia, la información. Y los buscan a ustedes directamente. Claro. Quiero ver qué está diciendo Radio New Will en este momento sobre. Lo que pasó con Cristina, por claro. ejemplo, todo lo que va eh, transitando ¿no? en, en, en la actualidad. Y ahí hay equipos, hay protocolos de trabajo, formas de, de, de, de dinámicas de trabajo que uh -huh. la han hecho eh, muy. le han dado una reputación histórica, uh -huh. le han dado una jerarquía, y creo que eso es eh, el crédito más importante que hoy tiene, tener autoridad de opinión, autoridad de información uh -huh. eh, y tratar de ponerle no solo nombres, porque los nombres vamos y venimos, uh -huh. en, en estos tiempos lo sabemos más que nada los comunicadores, que hay una fluidez laboral muy grande, sí. uh -huh. pero sin embargo detrás se ha cuidado mucho ese respaldo eh, informativo, de, de, de, de seriedad, de cuidado, de responsabilidad con la información, entonces creo que es eso. Obvio. Pero más allá de la información, que es donde uno más le toca... Creo que hoy la radio es una compañía de entretenimiento cual. como pocas, también, ¿no? también. ha sí. hecho productos muy Pablo, interesantes. y en 18 años que les comentabas que llevas sí. en New Will, ¿en algún momento te sentiste superado por la actualidad, por la noticia? este Que a veces es muy fuerte lo que tenés que comunicar, por el hecho sí. de recabar información. ¿Viste que en no? algún nosotros decíamos que es estrés, cuando pasó lo de Cristina, por ejemplo, decimos claro. que estrés, sí. nuestros compañeros del noticiero. chequear la información, que sea todo fidedigno, o sea, esto sí. es todo un trabajo muy fuerte, muy importante que realizan. Quizás sí. la persona, el oyente simplemente escucha la noticia, pero atrás hay un trabajo de investigación muy profundo. Ha habido días muy congestionados, sin duda hay jornadas en que te desborda. La radio se prepara para eso, eh, recordaremos sin ir más lejos lo que pasó el jueves por la noche. Uh -huh. sí. Ni Will se reconvirtió inmediatamente, llamó a sus equipos, uh -huh. hubo un, eh, se, se puso en, en, en acción rápidamente y tuvimos continuidad informativa desde los últimos programas que aparecen en vivo cerca de la medianoche hasta el otro día, claro. o sea, no pararon, no, no se para uh -huh. y sí son días que hay un estrés importante, pero bueno, hay equipo, hay responsabilidad, hay formas, como decimos, protocolos de trabajo que, que ayudan en esto y, y también creo que a veces no hay que renegar de, de, de lo que la realidad impone, uh -huh. la realidad impone que hay que estar informando, hay que estar trabajando como medios de comunicación y hay que hacerlo. Por ahí, si uno se siente desbordado, yendo a tu pregunta, Lucas, eh, bueno, hay que hacer el propio trabajo de uno. Es decir, bueno, uh -huh. en un momento tengo que parar la pelota, no estoy pensando claro. bien, tengo que mirar mejor, claro. tomo un metro de distancia, eh, y permito que ese concierto de voces, a veces, que, que se cualice un poco la radio, sí. y, y vamos descansando. Eh, pero bueno, sí, es cierto, ¿no? Hemos tenido hechos como, no sé, como provincia, como país, como mundo... Que, que nos ha dado uh -huh. en este último tiempo una congestión importante de información. Bueno, creo que hemos estado a la altura, sin no, duda. Por eh, creo eh, siempre, por supuesto, tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, a ir generando mejores productos, uh -huh. pero bueno. Es el ejercicio, es el oficio. el oficio Nos supuesto. gusta vivirlo así, ¿no? Excelente. Bueno, Pablo, es un placer siempre charlar con vos. Eh, nuestros compañeros eh, son grandes referentes para sin nosotros. Duda, sin claro duda que sí. vamos aprendiendo día a día de, de ellos, los que somos por ahí más jovencitos, más nuevitos en esto que es eh, el periodismo y los medios. Así que bueno, un placer enorme poder compartir estas palabras y esta charla con vos. Eh, feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños, Radio New Will, un beso enorme a todos los grandes equipos de profesionales que conforman esta radio, que es, sin duda la radio de Mendoza. O sea, no solo profesionales, sino apasionados por su labor Porque decía Pablo, estuvimos toda la noche trabajando Nos acostamos re tarde Tenemos que dejar de hacer todo por ir a la noticia Por informar a los mendocinos Así que se nota, se nota la pasión en su trabajo Y eso sin dudas se celebra Gracias Pablo, un placer Gracias por este espacio, ¿eh? los esperamos siempre por supuesto